Rojas, director ejecutivo de la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales del Departamento de La Paz, indicó que el proyecto de industrialización de residuos sólidos se propone la creación de una planta industrializadora que la misma involucre a los gobiernos autónomos municipales y ministerios del Estado. Hoy hemos presentado ese proyecto de ley, anteproyecto de ley, con nueve artículos que corresponde el primero que lo estamos planteando de que,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 Finalmente, los botaderos y áreas contaminadas por residuos deben ingresar a procesos de clausura, cierre técnico y saneamiento ambiental en cumplimiento con la normativa vigente de protección a la salud, es decir, la ley 755 de gestión de riesgos en un plazo máximo de cinco años, de acuerdo a la planificación que emita el ministerio a la cabeza del sector.